Me encanta pegarle, tío, a las ancianas estas. ¿Tú quieres me pican tu culo? Mira, esta es la mía. ¡No! <risa> ¿Por qué me hará tanta gracia estas cosas? ¿Cómo? ¿Y la llama? ¿Y la llama? ¿Y la llama? Aquí está pinche pendejo. Contesto, ¿y cómo estamos, Rodrigo, campeón? Ya estoy bugueado con el conejo, estoy montado dentro del conejo, tío. Estoy seguro, bro. Estoy en el conejo montado. ¿Qué pasa? ¡Manillo tengo la cabeza! <risa> <risa> Hermano, el mejor sombrero del puto Minecraft, bro. ¡Qué cojones, tío! Me ha regalado la mía, bajo el mismo sol. Yo me crié <risa> con buena gente de corazón, A así... Natalie, Santarín, un niña que va de frente, equipando los guardas hasta quedarme sin barra verde. Yo tengo separado los dientes. <risa> Increíble. Siento, siento, ya que no comprendo por qué indagar en la verdad, huir para huir sin escuchar. Lo único que ibas a decir, sí, ya, llegamos sí, al horizonte. No Eso <ríe> es el puto papajillo del 2000, 2007, gente. Che, che. A llenar hambre por congelar, ¿no? Pienso yo. Eh, sigilo de fuego, que quiero probarlo. Ah, ¿Invocar zombies es una puta mierda? O sea, invocar zombies es una puta mierda, realmente. A ver, vamos a probar esto. Sigilo de fuego, ¿qué cojones hará esta mierda, tío? Sigilo de fuego. Hostia, lo ¿no mejor lo que vas a morir. ¡Conejo, vete de aquí! ¡Conejo, vete de aquí! ¡Conejo, vete de aquí, hermano! Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Eh, hay que ser retrasado. A ver, bien, ve, explora mientras que carga la partida. Me voy a poner ya en modo posición eh, uf, eh, Fortnite. Alineando los chakras, combinando el poder del ki... Exterminar, niño rata. Digo, <ríe> perdón. <ríe> Dale, tino O sea, quiero eh, aprender los nuevos eh, libricos en cierto modo y eh, necesito... Uf. Bueno, puedo probarlo, saber qué es lo que sale. A ver, a ver. Vale, eh... Nota mental. Nunca más... Hacerlo en mi propia sala de cofres. Nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, manímos. ¿Qué ha pasado aquí, man? Después de pegarle. O sea. Me encanta pegarle, tío, a las ancianas estas. ¡Ah! ¿Eh? Da abeja. ¿Eh? Quema 1,5 de ítem LOL. Qué guapo, qué cojones hay aquí, tío. Panó, ¡Oh, ¡Joder! ¿De cuándo hay una puta abeja ahí? Bueno, es un panal La madre que me parió ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me permite, señora? ¿Qué? ¿Me lleva a su hijo? ¿Tú me permites? ¿Me permite? ¿Tú quieres me pica tu culo? ¡Oh! ¿Me deja? Uh -huh, ¡Me voy! Uh -huh. ¿Te robé el niño? Eh, buscando a Dori y la llama Me voy ja, Aprende, anda Aprende mitología griega, cabrón <risa> Mitología griega, digo, perdón, nórdica <risa> Mira, la serpiente del mundo, man Es mucho más grande de lo que pensaba <risa> Sería una falta de respeto, manín, que tú me mates a mi bicho. Voy a ajustar a este chaval. Jugadores buenos. <ríe> Gente, esta es la mía. Esta es la mía. ¡No! Eh, vale, me acabo de poner el zapato del, del, del, del pie izquierdo. Increíble. Que le joda, macho. O sea, no hay otra ellos. O sea, eh. Eso es el karma, bro. Acaba de matar a Quisco a alguien ¿eh? no. Acaba de matar a Quisco con el que Anyone obey? You know. Arma por aquí. I don't wanna they this shit. You wanna, bro? Tengo su mismo, no me joda, en serio, en serio. ¿Eh? A la puerta, mi puta madre, Espera, te voy a salir, hermano. ¿Por qué me hará tanta gracia estas cosas? Me pegas y me da. Papa, hello, praise the sun, my friend, Norca. ¡Ya lo tengo! ¡Wow! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Ja!